¡Gente! ¿Cómo están? En este video hablaremos de dos Couriers que se verán demasiado genial en nuestra cuenta de DOTA y en el juego en sí. Todo esto a pesar de su bajo costo en el Steam Market. Disculparán porque estoy un poco resfriado y me cuesta grabar el audio de este video. Bueno, también vamos a hablar de los tipos de gemas que debemos utilizar en estos Couriers y cómo influyen en su aspecto. Vamos a comenzar primero con el Smeville. De aspecto genuino bueno este courier salió el año 2013 con el battle pass de ese año eh, contaba con una gema de vistas el cual iba aumentando su número con la cantidad de partidas que veíamos Esta es eh, la forma base eh, el aspecto básico de este courier ok vamos a, a probarlo con una gema de 100 vistas primero tengo acá una devil geniuses de 103 vistas y vemos que el aspecto del courier cambia drásticamente eh, podemos ver cómo el aura que lo rodea eh, se hace intensa depende todo esto al, al estilo del courier cuenta con ocho estilos el último estilo es del cangrejo rojo eh, el otro es del cangrejo amarillo afecta en estos eh, cómo sale la lluvia debajo de estos cangrejos en este estilo y en este otro el elefante no cambia en el estilo morado se puede ver el cambio en el dorado o el amarillo también en el rosa y también en el estilo de color verde Así es como afecta esta gema con más de 100 vistas a este courier, se ve muy bien en el juego, personalmente es un courier eh, de bajo costo que me agrada. Ahora vamos a probarlo eh, pero con una gema de 2013 vistas, vemos que el cambio es eh, casi imperceptible, en realidad es muy sutil, eh, el aura ha crecido un poco y los pétalos que bota este de colores también han aumentado. Pero, como repito, el cambio en realidad es casi imperceptible, es muy sutil. En el juego casi no destaca mucho. Donde sí lograremos ver un cambio es en este courier, en nuestro sabueso abrazador del Star Leader, de aspecto genuino. Bueno, este courier también salió el año 2013 con el evento de Star Leader. También contaba con una esquema de vistas que iba aumentando el número eh, mientras veías más partidas. Vamos a probarla con una gema de 100 vistas. Acá tengo una. Ok, vemos que eh, la apariencia ha cambiado drásticamente. Ahora de las fauces salen unas brasas que también eh, despide chispas. Eh, también en la cola sucede lo mismo y podemos observar de que ahora le sale un humo de la cabeza. Todo esto se ve muy bien tanto en el juego como en tu inventario. En realidad eh, es un cambio muy bueno. Pero vamos a probarlo con una gema de más de mil vistas. Ya saben que podemos poner y quitar gemas con los fragmentos. Ok, vamos a ponerle una gema de 2K de vistas que tengo acá, 2013 vistas. Y vemos que el cambio es rotundo. Eh, las brasas ahora eh, brillan de un rojo más intenso. Eh, la cantidad de chispas ha aumentado y el humo que sale es más oscuro. Les voy a dejar un cuadro comparativo. Acá, con la gema de 1000 vistas a más. Y así es como se ve con una gema de 100 vistas hasta la 999, sin llegar a la 1000. Bueno, conseguir el Smévil en el mercado de Steam es muy fácil y a un buen precio, alrededor de los 3 soles. También con todos sus estilos desbloqueados. No se olviden poner Smévil Not Lock, como dice acá, para encontrarlo en todos sus estilos desbloqueados. Vamos a encontrarlo con una gema de alrededor de 100 vistas. Así que es relativamente fácil conseguirlo. Donde es un problema es en nuestro sabueso abrazador. Conseguirlo con una buena gema, eh, como la mía, es estar en 42 soles aproximadamente. Eh, y también con una gema de 1000 vistas, eh, acá vemos uno, está a 38 soles aproximadamente. Es decir, está, está, está relativamente caro. ¿Qué tal si buscamos solo la gema? Una gema de 1000 vistas está a 46 soles con 53 céntimos aproximadamente. Es decir, nos cuesta más caro comprar la gema sola que comprarla con el Courier. ¿Por qué? No me pregunten, así es el mercado de Steam. ¿Qué tal una gema de menos, de 666, solo por el número? Está a 13 soles con 82. Y ya sabemos que el real cambio sucede a partir de 1000. Bueno, en este caso nos queda comprar solamente el Courier. A un buen precio. Ha pedido 9 soles y comprado, pues, 10 soles alrededor. Me parece un buen precio. Nos darán sin gemas o con una gema muy baja. Ahí entra este, el truco. Para ustedes chicos que siempre siguen el canal y les gusta el contenido. Volvemos al mercado de Steam y en el buscador ponemos lo siguiente. Genuine Triumph, así tal cual está escrito en la pantalla. ¿Qué es esto? Bueno, esto era un hat. Bueno, ¿qué es un hat? Es el aspecto que da el tablero de nuestro juego, donde se ven los poderes, nuestros ítems, el personaje, etc. Este es un antiguo, pero como ven, trae una gema de vistas por defecto. Esta gema de vistas igual iba colectando con cada partida que veíamos. Vamos a bucear un poco, es decir, vamos a buscar un poco entre los ofertantes una que nos convenga. Y acá tenemos una, una que tiene más de 100 vistas. ¿Ok? Y está 0.05 céntimos. Acá tenemos otra, más de 100 vistas y está 0.06 céntimos, es decir, regalado. Vamos a proceder a comprar eh, las gemas que ustedes deseen, ¿no? Y así de esta manera hemos burlado un poco al sistema. Hemos obtenido dos beneficios por casi nada. Sí, porque si nos ponemos a buscar en el mercado de Steam, cuánto está una gema eh, de 100 vistas, que es la que estamos buscando, eh, nos daremos cuenta que esta está alrededor de 2 soles. Ok, entonces así bueno hemos eh, conseguido un profit con este pequeño truco no olviden de que también hay más hats de distintos equipos etcétera y pueden encontrar gemas eh, de con alta cantidad de vistas eh, en esto es cuestión de buscar bueno procedemos a extraer la gema de nuestro hat podemos equipar el hat si deseamos si es que no lo tenemos y ya estamos listos para utilizarlo en el courier que hayamos decidido conseguir eh, Así, de esta manera, hemos conseguido un courier a bajo costo con una gema decente. Prácticamente casi gratis la gema. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero su like, compartan por favor. Y suscríbanse que esto me ayuda bastante a crecer y también a generar contenido para ustedes y el canal. Se si les aprecia mucho, GG.